Retomando el ejercicio anterior de modelación, hoy vamos a pasar a la generación del plano con sus acotamientos respectivos o todo lo que tiene que ver con esta parte de generar la información adecuada para la fabricación del de producto a través de un plano de ingeniería. Es por ello que te pido que ahora hagamos un dibujo, lo pongamos en A3 y pongamos la pieza, ¿no? En este caso la pieza, mi, mi vista que prefiero es esta y obviamente le voy a cambiar al tamaño de escala. Se lo voy a poner a escala personalizada. Se lo voy a poner a un, uno a uno la escala. Y ya la podemos generar en esta posición y voy a generar la vista superior. Ya tenemos ahí posicionadas. Con esas dos vistas es suficiente, pero vamos a dejar un corte para detallar este agujero que es de tipo graneteado. Pero lo vamos a hacer a través de una vista de sección parcial. ¿Cómo funciona la vista de sección parcial? La acción ¿no? genera una spline que es una especie de curva que puedes ir generando tú de esta manera para que abarque el lugar donde tú quieres hacer el corte. Activas la vista preliminar. Esta línea que tú ves acá la tienes que subir para alinearla en esta posición. Entonces la tienes que poner a 20. Para que coincida con la arista. Ya que la co hiciste coincidir, le das a aceptar. Y ya tienes en posicionamiento las dos vistas. ¿no? Ya en este caso, pues ya tendríamos la posición. Ya simplemente en anotaciones, ya sabes, línea constructiva. Yo pondría la línea de centros de esta característica. Pondría la línea de centros de esta característica. De esta otra sin que se toquen los redondeos. Esta la alargaría yo un poquito para que se vea que está atravesando toda la pieza y procedería a el acotamiento, ¿no? El dibujo de acotamiento. Ya sabes eh, que aquí puedes poner ya el, los elementos del modelo. Y seleccionas los elementos del modelo para que te acote todo y vas modificando porque la técnica de, de acotamiento no es la más adecuada a la que nos están mostrando acá. ¿Cómo lo le hacemos? Pues simplemente observa. Le muevo un poco este para acá. Jalo esta característica en esta posición. Me parece que está adecuada. Luego estas de los barrenos, sí, hay una distancia de 40 sin embargo, también tenemos que marcar la distancia con respecto a la orilla. Para que sepamos que hay 20. Ya lo tenemos acá. Ahora, por este mismo lado, yo haría la anotación de taladro. Me va a salir que son seis taladros. Y ahí están acotados. Seis taladros por todo de las características del diámetro. Ya lo tenemos ahí acotado, ahora nos vamos a la parte inferior bueno, es buena idea ponerla en esa posición está claro que son dos características de diámetro 40 este radio lo movería un poco lo metería este radio sí lo dejaría acá afuera este, esta característica la borraría esta de, cinco, de 55 esta cota yo la movería un poco para acá para que tengamos 10 y 20, muy claros, esta de 110, esta de 120 no tiene ningún sentido ponerla y le cambiaría de, con una cuota inteligente a la distancia que hay de, este, de esta línea a esta línea, 65, porque ahí está el plano oh, y es nuestra referencia. Eh, creo que en esta característica ya tenemos todo contemplado nos faltaría mover esta, esta cota de 95, yo la pondría, pues sí, tal vez ahí está bien, pero nos falta la distancia con respecto a la orilla. Siempre tenemos que tener posicionados los barrenos con respecto a las orillas, porque eso nos dan una idea de eh, la fabricación del producto, ¿no? Entonces, ahí está. 7.595 y creo que nos faltaría, ay, acá está la de 110 ya la pusieron por acá, digo no está mal, ahí, ahí está esa característica. Eh, ¿Qué otra cosa nos falta? Si no lo observas, ya están 2 por 40, ya están a una distancia de 30 y 60 entre ellos. Ah, nos faltaría poner que esta distancia y yo la pondría acá. No, no, no, Yo la pondría acá. Ahí en esa posición. Y la pondría por acá, con un cuadrado, para que se pueda ver que es 2 por, por 20, ¿no? O sea, que es cuadrada totalmente. Y de esta manera yo tendría ya toda la información requerida para esta modelación o ejercicio. No es cierto, me falta poner el, los redondeos. Estos redondeos, le pongo ahí radio 5. Y le puedo poner antes del radio, voy a poner la opción de 4 por Y ya que está esa opción de 4 por simplemente selecciono y completo lo que es mi, eh, mi, presenta mi plano de ingeniería ya con toda la información relevante para el trabajo de este ejercicio. Si te gustó el video, dale like, compártelo en nuestras redes y genera mayor comunidad. Nos vemos en la próxima.